Análisis por sobredosis Saliendo fácil de la crisis Amigos buena vida Rulando fácil en la bici Estudiando para que los 30 los no se haga tan difícil Bajo la lupa de un niño travieso Somos ocupas. La tierra no se compra La humedad se igual igual aunque la tapa el yeso Tu salsa hizo pa que se rompa Hoy soy líder como en sonreír quizá y no vuelvo, no puedo olvidar problemas que no resuelvo. No entiendo cómo lo nuevo me suena a demo. Drogas dos en autobuses, sonor de Rosa cruce, pero no ves a cruces. Mi luz más bien luces, como luciérnagas en la ciénaga. Sangre en el ojo, sudor en la frente. Ni trevores entre hojas, ni monedas en la fuente. Quedó claro, no creo en la suerte. Aunque te fuiste, pienso volver a verte. Que despierte, pilarte y cama no pero la Sin dormir, cola y se divierte Miedo no volver a verte, la Hace años que no termino roto Consumo mucho pero no lo noto Será que ya morí, me fui, volví, me prendí otro ah, Y ahora solo floto yo saco la foto, no sé manejar, pero debajo de la moto Pienso cintas ni nitrato prender fuego al plato, entre samples, bombos, cajas y platos. Como la ves, como la ves, pastores alemanes paseados por gatos de uniforme, Tiene para el rato, no pida mi informe, confieso mis delitos, en disco rapeando con un ego enorme. Sonido gostoso, me curtí en la noche sin pisar un calabozo Inteligente, no soy estudioso, pero leía mientras veías a Laura bozo Poco peso, busco el equilibrio, sueño estar en paz conmigo mismo. Pues espérame, esperame, esperame de te encuentro. Que te fuiste, te fuiste, pienso volver a verte. So <laughs> imposible que despierte el arte no ama pero se la sin dormir puela y se divierte miedo a no volver a verte goodfella sin dormir imposible que despierte el arte no ama pero se la sin dormir vuela y se divierte miedo a no volver a verte goodfella